sentar a una distinguida dama, amiga y que además es la esposa de un amigo, de un hermano. Está con nosotros Nayi Agramonte, acompañada precisamente de otro hermano que es Francis de León. Así es que saludo para ellos, sobre todo a Nayi, que es la candidata a secretaria general del Colegio Dominicano de Periodista Provincial Duarte. Buenos días, Nayi. Buenos días, eh, gracias por abrir los espacios para dirigirnos a toda la población en el día de hoy. Siempre es grato tenerte, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, la propuesta que tú tienes para el CDP, ¿cuál es la idea de que tú te presentes en este momento, precisamente en este momento, como candidata al Colegio Dominicano de Periodista Provincial Duarte? Bueno, la, desde que empecé a estudiar la carrera de Comunicación Social, Mención Periodismo, Siempre he estado muy cercano a lo que es el Colegio Dominicano de Periodistas. Eh, incluso estuve siempre dentro de las planchas y dentro de las directivas de la Asociación de Estudiantes de Comunicación de, de, de aquí del recinto de la UAS. Sí. Y he estado siempre apoyando y siguiendo la trayectoria de los diferentes secretarios generales que han pasado por el CDP. Realmente he sido una gremialista desde que inicié la carrera me he mantenido durante todo este trayecto, desde que me gradué lo primero que hice fue formar parte del Colegio Dominicano de Periodistas y aquí estoy presentándome como una candidata como una candidata con ideas, como una, como una candidata que respeta, con ética y que sobre todo quiere la unidad en el gremio bien Naye en este proceso sé que es producto de tu reflexión y asumirlo es un reto, yo pienso, por lo que hemos tenido eh, de conocimiento del gremio. Junto a esto, ustedes han tomado en cuenta o tú has tomado en cuenta que la comunicación se ha diversificado y no necesariamente tienen que tener la, eh, la licenciatura y hacen o ejercen la función de periodismo, de investigación y lo utilizan en las redes, como que hay una especie de, de distorsión de ese respeto que tú alegas. ¿Tiene pensado armonizar con esos sectores de las redes sociales, de lo que hacen a la vez de un periodismo, pero sin ningún tipo de preparación académica? Ok. Eh, si hay algo que a mí me identifica, o por lo que se me conoce, es por las buenas relaciones con los diferentes gremios. Eh, yo también estudié locución, o sea, tengo mucho que ver, y, y estoy casada con un locutor. Sí. Entonces, tengo muy buenas relaciones, por ejemplo, con los locutores. Pero también eh, todos los jóvenes que se dedican y todas las la personas que se están dedicando a hacer comunicación, a nivel de lo que es el, el periodismo digital o los medios digitales y las plataformas que ahora están vamos a decir en boga en la comunicación son también mis amigos son mis colegas son personas de afectos y cercanos a mí y también a el equipo que, tra que está detrás de mí en lo que es esta plancha esta plancha que procura lo que es la ética la unidad y el crecimiento para el colegio dominicano de periodistas eh, no hay, creo, una persona de los que trabajan en las plataformas digitales que puedan decir que han sido avasallados por mi persona. Soy muy, muy, muy cercana y siempre he respetado el trabajo de ellos. De hecho, muchos o la mayoría me dan apoyo en mi trabajo profesional. Sin ellos realmente eh, el ejercicio de relaciones públicas es difícil de hacer y a eso me dedico. Y por eso mi trabajo se nota y se puede presentar, mi trabajo profesional. O sea que no creo que tenga ningún tipo de inconveniente con las personas que están ejerciendo periodismo a nivel de las plataformas digitales. Bien, eh, además de, de tu presencia acá, eh, nos acompaña Francis de León, quien es el actual eh, secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Duarte y que se propone como parte de la propuesta que a su vez lleva a Olivo de León al IPPP. El IPPP es el Instituto de Prevención y Protección del Periodista. Es una de las estructuras más importantes que tiene el colegio porque es la que sustenta las dificultades sociales y, y económicas de los periodistas cuando se ven en situaciones que no pueden enfrentar. Pero que sea Francis que lo diga. Buenos días, Francis. Qué placer, como siempre, tenerte acá. Explícanos, ¿cuál es tu propuesta con relación a ser parte de la, que, la propuesta que a su vez lleva Olivo al IPPP? Sí, buenos días a este sede de mañana. Eh, buenos días, Francis. La verdad que para nosotros, eh, como siempre, agradecer la acogida que nos han dado y el apoyo que nos han dado siempre a través de este programa. Tal y como tú dices, eh, Amado, el IPPP es el organismo eh, si se quiere social, la parte social del Colegio Dominicano de Periodistas, y ahora estamos en la plancha nacional como secretario, para nosotros desde ahí seguir trabajando con la propuesta que el equipo que, eh, que está dirigiendo Olivo de León eh, en este momento y la que ahora también este, eh, va nuevamente a reelegirse, pues. Tenemos una series de propuestas, una series de proyectos que ya están encaminados, eh, sobre todo con el Estado Dominicano. Creemos entonces que hay que darle continuidad. Y aquí, sobre todo en San Francisco de Macorís, eh, también tenemos parte de esa propuesta. Nos hemos eh, comunicado, por ejemplo, para la Casa Club, hemos depositado propuestas y proyectos con el presidente de la República eh, para la construcción de la, eh, de la misma. También. Hemos depositado en el viceministerio y también con la presidencia de la República propuestas para el plan de vivienda para los periodistas. Eh, seguir trabajando, e inclusive estuvimos en Palacio hace un mes y medio con los periodistas que no, se, que no pensionaron de la propuesta que hicimos para el pasado 5 de abril, para que también sean pensionados antes del próximo 5 de abril, que también eh, vamos a continuar por más becas para el, por más... Eh, pensiones para los periodistas, seguir con los planes eh, sociales, hay una propuesta que también se ha hecho, que todos los, los proyectos sociales del gobierno también lleguen a los periodistas y eso también hay ya un compromiso, un documento eh, que se ha entregado, seguir trabajando con la parte eh, formativa de los periodistas, tenemos convenio con, con la gente del Itla, tenemos convenio con la MESI, hay convenio con Funglode, convenio con Infoté para seguir fortaleciendo, seguir trabajando en ese dinamismo y sobre todo eh, el, periodi la, el periodismo como todas las profesiones hay que permanecer eh, eh, al día con lo que es la, la formación y así eh, tenemos una serie de, de otros proyectos, otra propuesta que de seguro eh, dentro de los planes y a través de la corriente Marcelino Vega, pues seguiremos desarrollando y estamos seguros que vamos a alcanzar y que vamos a lograr para seguir beneficiando a los periodistas, no solamente de, de, de la capital, sino de todo el país y aquí sobre todo en San Francisco de Macorís. Francis, eh, Nayib, desde el punto de vista social me gustaría escucharlos, eh, la conexión que existe entre, entre el gremio y sociedad sabemos que las asociaciones o, o gremios o federaciones es su objetivo principal es defender a sus asociados o pertenecientes, pero me gustaría escuchar un poquito sobre la conexión que existe entre ustedes como periodistas como gremio y, y la sociedad y sobre todo podría ser sobre la provincia o San Francisco de Macorís esa labor social eh, Mira, nosotros eh, como to todavía eh, estamos dirigiendo el, el colegio sí. Eh, y una de las cosas que nosotros siempre hemos tratado de hacer es precisamente eso. Eh, sabemos que el COVID, ¿verdad? Eh, eh, los planes de trabajo de nosotros que teníamos, eh, hubo una, una, en un momento en que tuvo que parar, paralizarse todo, pero quedamos, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con la, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la, la, aquí en, en San Francisco de Macorís, eh, y tenemos apalabriados y vamos a, a y con, con, con añadiras ahora, tenemos una serie de, de convenios con las diferentes instituciones eh, de, San Fran, de aquí de San Francisco de Macorís, ya sea público y privado, para mantener sobre todo ese acercamiento con la sociedad. Tenemos relaciones con los grupos sociales de San Francisco de Macorís, llámese los sindicatos que, que existen aquí sindicatos de la construcción, sindicatos de, de, de la, de la de sindicatos de ADP, aunque el colegio no es un sindicato, pero sí tenemos relaciones porque tenemos personas que eh, en algún momento eh, nosotros desarrollamos algunas luchas cuando son tocados, cuando son cancelados sin motivo, y entonces pues tenemos también ese tipo de conexión en términos social. Eh, desarrollamos también, eh, ahora mismo tenemos algunos... Eh, Acercamiento con la gobernación eh, provincial de aquí, que estamos eh, detrás de un local eh, en el que en el Colegio de Periodistas pueda hacer sus actividades. Y también eh, mantenemos la relación con el Ayuntamiento Municipal, que de hecho sea de paso, también hicimos una propuesta recientemente para ver si logramos unos terrenos precisamente para la propuesta de lo que pretendemos que sea el proyecto de habitacional para los periodistas que no tienen casa aquí en San Francisco de Macorís. Por lo que nosotros manejamos a nivel de las instituciones, a nivel eh, tanto público, te, te reitero, como las instituciones de, del Estado, las instituciones que son privadas, mantenemos esa conexión, mantenemos esa comunicación eh, man, y vamos a, a seguir y vamos a hacer los convenios para eh, mantener ese trabajo social, institucional, y de posesionamiento del colegio de periodistas aquí en San Francisco de Macorís. Bien, eh, Nayi, ¿quiénes más te acompañan en la plancha que tú presentas al, al, a la comunidad periodística? Tenemos una interesante propuesta de un grupo de profesionales jóvenes capacitados y con experiencia. Ahí pueden ver en pantalla está Denny Hernández, quien será nuestra secretaria sí. eh, de finanzas, también nos acompaña Kirsi Mena, ella será la secretaria de organización. Tomás García, que es el secretario de educación. Johanny Cordero, que forma parte de este programa, que ella estará. No, la coordinadora, el, la, la jefa. Ya saben, la jefa eh, será nuestra secretaria de acta. Y tenemos a dos jóvenes comunicadores eh, muy conocidos y reconocidos tanto a nivel de lo que es la comunicación como el arte, que es Leonardo Herrera que nos acompaña acá, a Daco, uh -huh. y también a Vladimir Paula. Uh -huh. Ellos estarán con nosotros también acompañándonos en esta plancha. No, no, no, pues que, la plancha ganadora. <ríe> muchas gracias. Imagen de la plancha, por favor. Ahí, baraco, Ahí tenemos a Daco. Eh. Daco Ahí está Daco. Daco estará encargado de la propuesta que tenemos para activar esa parte artística, lúdica de nuestros, de nuestros miembros del Colegio Dominicano del CDP. Yo espero que tú lo enseñes a bailar. tú, ves? <risa> <risa> <risa> Hay muchos que las mamás machacan. <risa> bueno, Daco, qué compromiso te ha puesto, <risa> amado. Bueno, Francis, mira, es importante... Eh, reconocer las buenas relaciones que tienes con esos sectores que yo he tratado, porque ya se lo he hecho la pregunta a Francis en notarias ocasiones creo, siento que ustedes deben tomar el control de de, esta, de este gremio para formar e introducir nuevas formas de comportamiento, porque creo que a veces se torna hasta peligrosos eh, en, la, en las notas informativas. Es ahí donde yo estoy preocupado, por quienes lo ejercen sin ningún tipo de reglas y principios, solamente porque tienen la libertad y derecho de usar un celular, de expresarse sin ningún tipo de, de responsabilidad. El que está detrás del colegio, el, cuando tú tienes el colegio detrás, tú tienes que asumir la posición muy responsable. Así es. Y es ahí donde yo me refiero. ¿La pregunta de ahorita? Sí. A la pregunta de ahorita. Ok. Mira, realmente el gremio siempre ha trabajado, desde que, que he estado en el Colegio Dominicano de Periodistas, siempre ha trabajado de la mano con todo aquel que hace comunicación. De hecho, no sé si recordarán que hace meses estuve, estuvimos por acá... Uh -huh invitando a un taller que se estaba sí. realizando en coordinación sí. con el Colegio Dominicano de sí, Periodistas. No y en ese, y en ese taller invitábamos no solamente a las personas que están en la cámara verdad sí. y que están matriculadas en el Colegio Dominicano de Periodistas, sí, sino se estaban invitando a fotorreporteros. ¿verdad? Se, estábamos eh, invitando a productores de contenido, también a los camarógrafos, porque, porque entendemos como gremio que es importante que la comunicación, aunque en estos tiempos en que, la, en que, en la que todos somos reporteros, en que el celular nos ha dado la oportunidad de poder eh, informar cualquier acontecimiento que se esté produciendo en un momento, pero también es bueno manejar lo que es la ética, manejar lo que son esos principios que nos hacen, como, nos hacen periodistas reales, que nos permiten identificar qué es verdad o hasta dónde está la verdad en esa información. Entonces, por eso, el Colegio Dominicano de Periodistas siempre hace esas invitaciones a todo aquel que está ejerciendo la comunicación, no importa el medio, no importa en la plataforma, y eso es lo que nosotros también desde nuestra posición y cuando estemos al frente del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Duarte, estaremos realizando, porque siempre nos hemos manejado cercanos con las personas que están en los, en los diferentes medios. ¿Cuál es el tema más importante que tú crees, Nayi, que debe abordarse en relación al periodismo dominicano? No me refiero exclusivamente al entorno franco-macorizano, sino a, todo, a toda la nación. Bueno, creo que el periodista dominicano tiene que reinventarse, tiene que aprender de que hay otras maneras de hacer comunicación que debe de actualizarse, que debe de entender que hay todo un cambio en lo que es la comunicación, en la forma de, de informar y de ejercer. Creo que hay que adaptar inclusive hasta nuestro lenguaje, porque ya no se debe seguir hablando de la misma manera. Entender que las notas de prensa son informaciones que nos dan las instituciones, que es lo que quiere que salga, pero también el periodista tiene que ser objetivo y mirar más allá de lo que es ese documento que nos da la, la institución. Eh, defender lo que es el periodismo nacional y tratar de elevarlo un poco más, de dignificar esta profesión que muchas veces es un apostolado, porque ustedes que están en los medios, tanto como los muchachos que están detrás de cámara, manejando las cámaras, saben que aquí no hay dinero, o sea, que no podemos decir que no vamos a ser millonarios ni no, ricos trabajando comunicación. Hacemos esto porque nos gusta, trabajamos comunicación porque entendemos lo importante que es para lo que es la sociedad y por eso entonces tenemos que luchar y cambiar y entender que tenemos que cada día capacitarnos para dar lo mejor desde nuestra posición. Yo le no voy a hacer una pregunta, Francis, de producto de su experiencia como bueno, como eh, secretario general, que está ya casi saliendo, ¿no? en pocos días. ¿Cuándo son las elecciones? Para que. Son el este viernes es, 27. Este viernes 27 a partir de, de las... 8 de la mañana hasta las seis de la tarde en el Club Esperanza. Perfecto. Muy bien, Francis. El tema de los contenidos es un tema que preocupa a mucha gente, sobre todo contenido en redes. ¿Cómo, cómo controlarlo o cómo tratar de supervisar que ese contenido sea lo menos ofensivo posible cuando se utiliza en una de estas plataformas? Bueno, hay alguna manera, hay alguna forma de hacerlo. La verdad que es mi preocupación. La <risa> verdad que es una preocupación generalizada sí. en todo el país, desde Santo Domingo es una gran preocupación porque esta libertad de expresión que nosotros tenemos <risa> eh, eh, se ha manejado y se manipula y como decía Francis, por ejemplo ahorita cualquiera que tiene un celular eh, cualquiera eh, tiene un canal de YouTube Cualquiera tiene una página, cualquiera tiene un blog Sin bueno, haber... Una en cosa el... Francis, escúchame Ahí yo permito, yo diría que es inevitable El que es usuario de un celular y decide Y se ve en una situación y la transmite Eso no hay problema Ahora, el que dice tener un medio Le tiene nombre eh, Francis comenta <risa> y vendo publicidad y ahí llevo mi contenido como yo lo pienso. A eso es que hay que regular, diría yo, en principio. Porque ya se hace creer que puede entrar en un proceso de, de discusión social y que la sociedad vaya construyendo una verdad partiendo de su información. Eso es peligroso, Bien. si no tiene formación no yo, yo creo que hay que regular, eh, debería regularse todo porque también tú graba estás transmitiendo está adelante edita y también en las ediciones cuando tú estás transmitiendo cosas pues también, bueno, manip, también, también manipula verdad. también manipula es también, manipula, también manipula cosas sí. entonces la, eh, lamentablemente es una gran preocupación eh, por parte de, de, del gremio en sentido general porque no hay control y se está tratando la modificación de la ley que, que, que rige los periodistas de ver cómo esa parte se pudiera eh, manejar, de ver cómo se puede controlar. Y yo reitero, lo, lo que uno trata de hacer eh, desde el gremio es más bien acercarse, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, a la gente que hace eh, periodismo a través eh, de la página o que hacen información, de, que tra de tratar de, de que se capaciten, de tratar de, de crearle conciencia y que puedan llevar un trabajo que valga la pena y que no ponga en tela de juicio lo que es la carrera del periodismo. Eh, es, lo, es lo que nosotros sí. hasta ahora, hasta que no haya una de, decisión. De hecho, el Pero mundo de la comunicación se ha movido hacia otro tipo de comunicación. Así es. Yo pienso que eh, la propuesta que hacen allí con relación a la formación pudiera abordar el tema a, a nivel local, ¿no? Eh, pudiera abordar sí. el tema de la formación en redes. O sea, cómo manejar y, y tema ética, profesional en el manejo de redes. Ese tipo de cosas. Pequeños talleres quizás pudieran ayudar. Es que eso también es un tema que debe tratarse a nivel de Estado. Claro. No solamente claro. a nivel del Colegio Dominicano de Periodistas. Es el Estado el que está obligado a regular no solamente el ejercicio periodístico y las informaciones que se, que se transmiten por los diferentes medios, sino también que, en cuanto gremio, a todo lo que... El, el gremio puede ayudar en la claro formación que sí, nosotros, del individuo que se sienta en un, con un celular en la mano o ante una computadora <coughs> A brindar información, como decía Francis. Claro. Por Francis eso. comenta, pero tú tienes, tú estás obligado a una ética. A una ética. Tú estás, tú estás obligado. Y a, una a una responsabilidad es. civil y penal. Y, y, y, sí, no, y además es ciudadana también. Por eso lo mismo decía ahorita que siempre el Colegio Dominicano de Periodistas, en cada una de las capacitaciones que desarrolla, y que continuaremos desarrollando con el favor del voto de los colegas periodistas, es la capacitación no solamente de, de nosotros, como, como parte del gremio, sino de todas las personas que hacen comunicación. Nayi, eh, para ti la pregunta, como es, Dios mediante y con el apoyo de los periodistas asumirán el cargo, la plancha que representan. En ese mismo sentido, en la parte que tiene que ver con la formación, eh, los periodistas, la nueva manera o, o las nuevas eh, formas de hacer comunicación en estos tiempos donde la, eh, el aspecto digital ha, to ha tomado gran relevancia, Pienso que quienes estudian periodismo, los jóvenes estudiantes de nuestra universidad, tienen un gran desafío, eh, muchos retos, porque no hay tantos espacios eh, a nivel televisivo y radial de oportunidades, al menos acá en la provincia. que tú no puedes decir en ese sentido? A veces tenemos cientos o miles de muchachos en la universidad estudiando periodismo, ¿y a dónde van a llegar? Eh, esas puertas eh, están un tanto difíciles o un poco cerradas por la, la cantidad de medios que tenemos para Mira, ejercer la profesión. Qué interesante pregunta, me gustó. Lo primero es que creo que el pénsul de la carrera de comunicación debe ser cambiado, adaptado a las nuevas necesidades de lo que es el comunicador de este tiempo. Porque tenemos un pensul que no se adapta ¿De qué año a la es realidad. Bueno, no, no te sabría decir, no, pero, pero no me... es un pensul que todavía. de qué, de qué año. Es un bastante viejo, creo. Uh -huh. Pero uh -huh. tengo entendido que la Escuela de Comunicación lo está trabajando junto a la Mesit para hacer un cambio. Okay. O sea, que ahí ya tenemos una, una idea importante, ¿verdad? O un paso importante para el cambio que se tiene que dar con los nuevos profesionales. Esos profesionales que están en las aulas, digo, o, o, o eh, próximos profesionales que están en las aulas estudiando comunicación, lo que tienen que hacer es capacitarse, mantener siempre la capacitación, buscar talleres, diplomados, maestrías, especializarse en diferentes áreas, pero sobre todo buscar lo que son las plataformas digitales que dan la oportunidad de tu ser tu propio jefe, de tu generar tu propio medio, de tu poder crear tus propias ideas y presentar tu, propia, tu propio proyecto de comunicación. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad bastante amplia, bastante grande y lo mejor es que la mayoría de estas plataformas son gratis. Entonces tú solamente con el conocimiento y algunos equipos técnicos puedes desarrollarte como profesional de la comunicación. Ahí entra, perdón allí, las la, la reforma o el cambio o la actualización del pensum, Así porque es. tenemos jóvenes, yo conozco es una persona que estudia periodismo, una muchacha joven que no sabe usar un correo. Entonces, ¿cómo explotar o cómo hacer o cómo ejercer su carrera en estos tiempos si tenemos algo eh, un tanto atrasado, no a, a, adecuado a los tiempos? O sea, un problema, eh, si se quiere, que tienen que resolver, diríamos, en lo inmediato o a corto plazo, no alargarlo más. Mira, una de las propuestas que tenemos en nuestra plancha es precisamente hacer ciertas eh, con ciertas reuniones con los maestros de las escuelas de comunicación. Porque entendemos que si el pensum no cambia, el maestro puede cambiar su, su método, puede cambiar, eh, puede incluir, porque a ti te dan lo que es un programa de una materia, pero a medida que eso va cambiando, tú debes de ir renovando los contenidos. Entonces, creemos en la necesidad de acercarnos a la universidad, de donde salimos la mayoría de periodistas que pertenecemos al Colegio Dominicano. Y algo muy importante, hablamos de, del Colegio Dominicano de Periodistas, pero no solamente periodistas son gremiados acá, sino también los relacionistas públicos que salen de las universidades, lo que trabajan, lo que es eh, artes gráficas. O sea, no es solo periodistas los que hay en el colegio, sino que tenemos que hacer esa mirada hacia todos los, los que son parte de este gremio. Bien, bueno señores, viernes 27 a partir de las 8 de la mañana en el Club Esperanza de esta ciudad se estarán presentando estos jóvenes que ustedes acaban de escuchar. Eh, uno como parte del de IPPP. La y, plancha nacional. Eh, la, la plancha nacional. Y Nayi Agramonte como secretaria general a nivel provincial. Yo quisiera, una al final, ¿verdad?, que nos dejen un mensajito, tanto Francis que se proyecta para una posición a nivel nacional como Nayi, que lo está haciendo a nivel local. Vamos a comenzar con la dama Francis, ¿qué tú dices? Okay. Claro. Adelante, Nayi. Bueno, pues que invito a todos los colegas del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Duarte, a que confíen en esta plancha, la plancha número uno, para que el CDP sea para todos y confiados en Dios primero, en que podemos presentar y desarrollar todo este plan ambicioso que queremos implementar a través de la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas. Recordarle que Nayadira Gramonte y todo el equipo que está detrás de nosotros, no solamente de esta plancha, sino de nuestro, con nuestros asesores y ese grupo de personas que nos están apoyando, no solamente hemos tocado sus puertas en este momento, sino que siempre hemos estado cercano a cada uno de los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas. Bien, muchas gracias, Naya. Adelante, Francis. Bueno, hacerle el llamado a todos los miembros aquí de, del Colegio San Francisco de Macorís. Eh, todos, todos saben el trabajo que hemos hecho, creo que habla por sí solo. Y saben que hay una serie de, de proyectos, hay una serie de, de programas que si lo hemos impulsado, desde aquí, desde San Francisco de Macorís, eh, con tanta entrega, ya desde la Dirección Nacional del IPPP, pues tenemos todavía un mayor compromiso con los periodistas del país y sobre todo de San Francisco de Macorís. Por eso todos eh, debemos, eh, deben sentirse representados y sobre todo confiar en ese trabajo que desde ahí vamos a hacer a favor de todos y de todas. Bien, gracias Francis. Yo quiero al final corregir a la candidata al, a, la, a la provincial del CDP. Ya dijo, yo soy esposa de un locutor, eso no es verdad. Usted es la esposa de uno de los mejores locutores, el mejor locutor eh, que hay por todo este pedazo y la mejor voz comercial, eh, José Manuel Ten, mi abrazo para él.